Buenos días a todos y todas. Gracias por estar aquí y a los que estáis de manera online. Bueno, Ayer tuvimos la Comisión de Acción Social y Familia e eh, interpelamos a la consejera Paloma Espinosa, responsable del Patronato de Educación y Bibliotecas, que, como sabéis, el equipo de gobierno, a través de ese patronato, ha generado una propuesta de ayudas para las familias eh, que tienen dificultades económicas, pero en el ámbito de la privada concertada. Estas ayudas, eh, nosotros, como en la labor de oposición, hemos solicitado información y hemos detectado que actualmente una tercera parte de este cómputo global, que está por encima de los 500.000 euros, o sea, una tercera parte, son 170.000 euros de las ayudas, se encuentran sin justificar a fecha de hoy. Esto supone que en ese esa labor de, de oposición, hemos descubierto que 485 de las ayudas, de las 1.400 y pico que se tramitaron, están pendientes de justificación. Para que os hagáis una idea, estas ayudas dirigidas al alumnado de la privada concertada finalizaron su plazo para justificar eh, su concesión el día 15 de junio. Si no recuerdo mal, hoy estamos a 22 de septiembre. En las propias bases de la convocatoria, lo que se remarca es que es fundamental haber presentado esa justificación para poder acceder a la nueva convocatoria, convocatoria que, por supuesto, ha salido ya del 2022-2023 y, eh, evidentemente, esto nos parece algo bastante irregular. Volvemos a decir que no ponemos en cuestión las necesidades de los alumnos y de las familias. Lo que estamos hablando es de la mala gestión... Y de las deficiencias que hemos detectado en lo que sería una labor eh, de control por parte de la Administración, en este caso el Ayuntamiento de Zaragoza, porque estamos hablando de dinero público, en torno a más de 500.000 euros. Por otro lado, en lo que ha sido la justificación, hemos visto que el proceso ha sido más que dudoso porque han sido los propios colegios los que han llevado a cabo la justificación. Me explico. En muchos casos se ha hecho un bono de actividad y un certificado de asistencia. Esto quiere decir que los propios colegios han hecho como una especie de tabula rasa y diferentes actividades tan diversas como pueden ser clases de danza, eh, clases de judo, patinaje, teatro o inglés, se han llevado a cabo con un mismo pack. Parece que las necesidades de los menores de la privada concertada son todas iguales y los colegios lo que han hecho ha sido justificarlas todas. Además, entendemos que si esos servicios, que son diversos, hubieran sido eh, gestionados por monitores eh, de carácter privado o entidades que se dediquen a estos ámbitos, serían esos servicios y entidades los que tendrían que justificarlo. En concreto, para que os hagáis idea, un colegio de la ciudad de Zaragoza ha gestionado más de 200 solicitudes, gestionadas directamente por este colegio, lo que ha supuesto un pack de actividades extraescolares. Entonces… En ese pack de 200 solicitudes desconocemos cuál ha sido el concepto que se ha concedido a cada menor y la actividad. Es un pack que es como una tabula rasa eh, y que nos parece cuando menos curioso porque no creemos que los niños y niñas que acuden a estos colegios tengan todos las mismas demandas de necesidades de apoyo extraescolar. Mm, también queríamos hacer... Constar, como ya sabéis, que como formación nosotros hemos eh, planteado que aquí había una diversidad de criterios a la hora de solicitar ayudas por parte de los alumnos que van a la escuela pública. Creemos que, por un lado, hay una discriminación porque los alumnos de la pública no pueden acceder a este tipo de ayudas. Segundo, porque esos alumnos de la escuela pública tienen que tener un 50% menos de ingresos, lo que a nosotros nos parece que es efectivamente. Un agravio comparativo. Y ahora una tercera discriminación, que es esta, que es que los, los requisitos han sido muy laxos y la justificación, por, su, por supuesto, ha sido muy laxa. Por poneros un ejemplo, porque son subvenciones municipales y el patronato está inserto dentro del ayuntamiento, con lo cual la normativa es para todos igual y para todas, nos encontramos que el interventor municipal ha estado devolviendo ayudas de urgente necesidad solicitados por familias vulnerables. Las ayudas de urgente necesidad, como todos y todas sabéis, se tramitan a través de los centros municipales, las familias acuden exponiendo su necesidad, se valora por un equipo técnico, tiene que haber una solicitud de documentación previa, como puede ser… Eh, acreditación económica, certificado de hacienda, certificado de vida laboral, empadronamiento, etcétera, etcétera, y una factura o justificante de la ayuda solicitada, bien sea por alimentos, por alquiler, por hipoteca. Y aquí nos encontramos que se pide una declaración de ingresos para conceder estas ayudas, las ayudas de la privada concertada. Por lo tanto, creemos que es una, un trato de favor y nuestra... Hipótesis es que el equipo de gobierno ha vendido estas ayudas como un éxito porque efectivamente en tiempo récord las concedió, que la justificación que es algo que es obligatorio para poder acceder a la siguiente convocatoria de subvenciones no se está dando, puesto que os hemos dicho que hay en torno a 170.000 euros sin justificar y tercero, que los criterios nos parecen laxos y que creemos que responde pues digámoslo de una manera más o menos clara a una eh, suerte de elemento electoralista para que esté estas familias de la privada concertada, efectivamente, tengan eh, a bien reconocer que esto para ellos es un beneficio. Por lo tanto, hoy finalizo, como os decíamos, un tercio, 170.000 euros, que se dice pronto, que tendrían que estar justificados o a sea, 15 de junio, no se han justificado. Los criterios han sido laxos, donde a otras entidades y a aquellos que nos están oyendo pueden solicitarles para cualquier tipo de subvención una serie de requisitos. Aquí, con una declaración jurada de ingresos, vale... Y nos encontramos con que, efectivamente, creemos que esto es una discriminación y que, lógicamente, responde a un criterio político, con sesgo político, claro, y electoralista.